Buenos días, compartimos el reporte número 297 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 4.688 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país, 80,5% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, Tres provincias sin casos notificados. 246.499 son los casos confirmados hasta la fecha en Argentina. Tenemos 543 casos cada 100.000 habitantes como tasa de incidencia, 37 años la mediana de edad, el 6,9% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 4.634 las personas que han fallecido por coronavirus en nuestro país. La tasa de letalidad se mantiene en 1,9% y tenemos una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 102 personas cada millón de habitantes. 73 años, la mediana de edad. Se mantienen las zonas de transmisión comunitaria, como fue comunicado en el día de ayer con el agregado de Paraná en la provincia de Entre Ríos. 24 provincias han confirmado casos en nuestro país y actualmente son 1.565 las personas, casos confirmados, internados en terapia intensiva. De estos pacientes, de estas personas, el 83,4% se ubica en terapia intensivas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional de cuidados de terapia intensiva es de 56,8% y a nivel área metropolitana de Buenos Aires, 66,7%. Los recuperados en Argentina son 174.974%. 4.865 en el día de ayer, representan los recuperados el 70,98% de los casos confirmados. Han sido descartados 483.051 casos, estos es a través de testeos de laboratorio que en cantidad total en la Argentina han alcanzado los 856.055 en la jornada de ayer, la Red de Laboratorios Argentina ha realizado 10.835 testeos de PCR y alcanzamos el valor de 18.865 test por millón de habitantes, con un porcentaje de positividad promedio en la cantidad de test totales realizados de 33,83%. A nivel mundial, lo que estamos observando ya son 19.462.000 casos con 273.000 casos confirmados en la jornada de ayer. América representa el 53,7% con 10.447.000 casos y 156.000 diagnosticados en la jornada de ayer. Estados Unidos se posiciona, continúa como el primer país en cantidad de casos confirmados, con 46,9% del total americano, Brasil con el 28,4%, y Argentina representa el 2,3% de los casos de nuestro continente. La tasa de letalidad a nivel continental y a nivel mundial es del 3,7% de los casos confirmados. Cuando vemos los nuevos casos confirmados en el día de ayer, 4.688, también analizamos esa, ese promedio semanal en los últimos siete días, los nuevos casos confirmados es de 6.369 por día, eh, en relación a las camas eh, ocupadas de terapia intensiva, en, con las personas que tienen confirmado el diagnóstico de SARS-CoV-2, en el día de ayer 1.565, eh, en el día anterior eran 1.502, son 63 personas más, eh, la letalidad se mantiene en el 1.9 y ese porcentaje de ocupación que considera no solamente las personas que tienen confirmado SARS-CoV-2, sino también las personas que están en estudio y las personas que han internadas en terapia intensiva por otro diagnóstico, es de 56.8 total país y 66.7 en el eh, AMBA con la provincia de Jujuy, con una situación de tensión del sistema de salud y de un número importante de casos en un periodo corto del tiempo que eh, genera mayor tensión y mayor riesgo en ese sentido, que requiere optimizar la gestión de camas y optimizar todas las estrategias de eh, control de la transmisión. En relación al 33.83% de positividad del día de ayer, perdón, de promedio en el día de ayer fue 46.9% en todo el país, 39% en Cava, 53.4% en Provincia de Buenos Aires, en la región metropolitana, 40.58% en el resto del país. Las provincias que siguen con el 40% o más de positividad son Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Neuquén. En el día de hoy se contactaron para decir que están cargando los negativos y ese porcentaje estaría por debajo, así que cuando esté esa información cargada en el sistema también la compartimos. En el día de ayer, eh, eh, en el día de hoy iniciaron las clases 10.500 niños en San Juan, Ayer lo comentábamos en el en el contexto de, de la importancia que tiene empezar a avanzar, empezar a generar experiencia, empezar a compartir esas experiencias en relación a la presencialidad en espacios eh, educativos, en lugares rurales, realmente eh, con todos los cuidados y los trabajos de prevención y los protocolos que se generaron, eh, estamos estamos muy, muy atentos en ese sentido para, para seguir compartiendo la experiencia y ver la evolución y ver que otras provincias que estén en condiciones puedan seguir sumándose. Eh, en relación con, con algunas recomendaciones, es muy importante eh, en todas las actividades, más allá de las actividades eh, recreativas, las actividades autorizadas, las actividades eh, que están autorizadas de salidas para hacer alguna compra o alguna actividad, cumplir las recomendaciones, hoy queremos eh, recordar, queremos enfatizar que en las actividades comerciales, en las actividades eh, productivas con protocolo, es muy importante revisar permanentemente los protocolos, su cumplimiento, desde el punto de vista fundamentalmente del aumento de la transmisión comunitaria en algunas áreas, reforzar fuertemente esos protocolos es clave y también llamar la atención de los trabajadores y las trabajadoras en los espacios, en los momentos de descanso es un momento de riesgo para poder bajar un poco las prevenciones y eh, generar algún espacio propicio para eh, la transmisión del virus. En espacios cerrados, en algún momento de alguna comida, que nos sacamos el tapaboca que estamos más próximos durante más tiempo y no tenemos eh, las medidas de prevención, es un momento, es una situación de riesgo, así que no solamente en las actividades eh, individuales que están autorizadas, sino también en las actividades laborales, en los protocolos y en los eh, momentos de descanso. A mayor circulación viral, mayor riesgo de, eh, obviamente, tener contacto con el virus y si no eh, optimizamos y maximizamos las precauciones, eh, eh, es muy posible que podamos tener contacto con el virus. Hoy, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, vamos a compartir un trabajo conjunto en relación a, a un comunicado que se realizó y a este trabajo que se está haciendo eh, en forma constante con una, para tener una mirada más inclusiva, una mirada amplia, una mirada con perspectiva de género y de diversidad y una mirada libre de toda discriminación. Gracias, Aldo. Muchas gracias, Carla. Y efectivamente, hace unas semanas tomamos conocimiento a través de la comunidad homosexual argentina, que la asociación una de las asociaciones de hemoterapia había generado un formulario para la autoexclusión en el tema de la donación de sangre basándose en el criterio de grupos de riesgo. Por supuesto, nuestro país en el plexo de derechos de igualdad ya ha desterrado hace mucho tiempo en la resolución eh, 1507 del 2015, justamente estos criterios que hablan sobre estereotipos, prejuicios hacia toda una comunidad, hacia toda eh, la comunidad LGBT. Principalmente lo que queremos reafirmar es que es inadmisible este tipo de de situaciones, de este tipo de decisiones en un contexto de pandemia, en un contexto de COVID, donde algunos de los espacios sanitarios adoptan criterios que excluyen a las personas, no solamente para su cuidado, sino también para el cuidado de toda nuestra sociedad. Queremos reafirmar que efectivamente en el momento actual en el que nos encontramos trabajando, las perspectivas de género y de diversidad dentro de las políticas públicas son necesarias y la herramienta de la ley Micaela es fundamental para poder avanzar en esta capacitación, en esta actualización de los nuevos paradigmas de derechos. Pero del mismo modo tenemos que decir que efectivamente tenemos que trabajar socialmente mucho más porque existe estos distintos discursos todavía anidando en determinados espacios de nuestra sociedad. Esto no solamente se traduce en la falta de acceso a la salud de muchas personas y en particular de las personas travestis y trans, sino también se multiplica a partir de los prejuicios que se pueden ir repitiendo en discursos eh, patologizantes o estereotipantes de la discriminación. Con lo cual, este, nuestro mensaje en este día es no solamente saludar a todos los trabajadores de la salud, sino también principalmente reafirmar que efectivamente nuestras prácticas son las que constituyen este tipo de democracia, instituciones saludables, instituciones que puedan justamente convivir y reconocer la diversidad dentro de ellas. Así que con este mensaje queremos saludar a todas las personas y decirles que efectivamente el plexo de derecho en igualdad es hoy un, un trabajo que debemos llevar en conjunto con toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es, la pandemia nos encuentra trabajando en este sentido y no tengan dudas que después de la pandemia seguiremos en este camino. Muchas gracias.